En esta ocasión vamos a repasar las mociones que presentamos en el último pleno y que fueron, fueron aprobadas. Por mi parte, voy a comentar la moción que se presentó para, digamos, fomentar el rechazo o mostrar el rechazo unánime de toda la corporación al, al, a retomar el proyecto de la presa de, de Río Grande. En concreto, eh, todos los grupos votaron a favor, con la excepción de Ciudadanos, y los acuerdos a los que llegaron son los siguientes. Por un lado, presentar alegaciones a la revisión del, del actual del, del plan hidrológico que se está presentando y que eh, regirá entre los años 2022 y 2027. Y, por otro lado, instar a la protección de ciertas zonas de especial conservación dentro del Guadalhorce, que aún no lo están, ...como medida para evitar que se pueda incluir un proyecto... ...como el de la presa, se llame presa o se llame Azud... ...dentro de esas zonas de especial conservación... Eh, ...del Guadalhorce y todos sus afluentes. Al mismo tiempo que, que se mostraba este rechazo en el Pleno de Coín, ...en el Pleno de Málaga se estaba aprobando en sentido totalmente contrario... ...con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos precisamente... Eh, ...medidas para mmm, aliviar la situación de sequía que existe en, en la, aglomeración, la aglomeración urbana de Málaga y sus alrededores... ...con especial atención precisamente a la presa de, eh, de Cerro Grande... ...y aunque se, se planteaba simplemente como un azud, no deja de ser una castación de las aguas... Eh, ...de las que hacemos uso en nuestro municipio y nos plantearán seguramente en un futuro un serio problema... Nuestra postura en este sentido siempre ha sido, eh, respecto a, a las captaciones de agua de Málaga, de que no es una solución ir más lejos por agua o hacer más pozos, sino, por el contrario, hacer un uso más eficiente y racional de, lo, de los recursos hídricos que, que se tienen. Y, por otro lado, también adaptar la agricultura a, a los recursos que, que en realidad tenemos. Eh, de hecho, el, el cambio climático, una de las cosas que pone de manifiesto es que, aunque tengamos, continuemos con ciclos de años de más lluvia y de menos lluvia, la cantidad total disponible va a ser cada vez menor. De hecho, la Junta de Andalucía, hace muy pocos días, emitió una declaración de situación de emergencia por sequía para la eh, ...comarcas para el sistema eh, hídrico de las comarcas guadalorce limonero y toda la costa del Sol Occidental. Tendremos que esperar al, al boletín oficial de la Junta para saber con exactitud cómo nos afecta... ...pero en general eh, tenemos que saber que las medidas que, que se, se impondrán con la aplicación de este decreto de sequía serán una reducción... En, ...en los usos de agua potable de un 10% y de regadío de, un, de más de un 40%. Por otro lado, estará totalmente prohibido el uso de, de aguas potables... ...en otros eh, usos que no sean los del abastecimiento humano... ...como el riego, el baldeo, eh, jardines... ...y habrá que destinar recursos de otras de otra fuentes... Para, ...para recurrir a, a prestar estos servicios". En definitiva, nos enfrentamos, a, a pesar de las últimas lluvias, a una situación de, de emergencia por, por sequía que se va haciendo cada vez más acuciante y, con vista a tener los deberes hechos cuando las situaciones se produzcan, en los próximos plenos plant plantearemos propuestas de cara a mejorar la eficiencia en el uso del agua. Por otra parte, seguimos insistiendo en la igualdad de género como una cuestión fundamental y de derecho. Nos alegramos de que se haya aprobado en el último pleno también nuestra moción en torno al 8M, que hemos centrado en esta ecuación en la necesidad de igualar los derechos laborales, de que las mujeres tengan independencia económica y posibilidad de conciliar. Es inconcebible que, por ejemplo, las empleadas del hogar, porque prácticamente un 100% son mujeres, ni en el mejor de los casos en que están aseguradas tienen derecho al desempleo. O que se esté hablando de subida de la cuota de la seguridad social en autónomos y autónomas a los ingresos más bajos, existiendo ya de por sí más barreras sociales para el emprendimiento de las mujeres, al no poder disponer de derecho a la lactancia, reducción de la jornada o permiso por maternidad. También es inconcebible que un trabajo tan importante como la ayuda a domicilio tengan suerdos mucho más bajos que otros sectores de la Administración. Y decimos que nos alegramos de que se haya aprobado la moción, porque la igualdad real, sin estar aún conseguida, ya está en peligro cuando el Partido Popular es capaz de pactar en comunidades con un partido como Vox, cediendo en cuanto a violencia machista e igualdad de género. En otro orden de cosas, todos y todas estamos sufriendo las enormes subidas... ...tanto de la electricidad como del gas y los carburantes. Lo primero que habría que decir es que la guerra es la excusa, pero no la causa. La causa es un sistema asumido y perverso... ...dirigido a que las grandes compañías se enriquezcan más aún en periodos de crisis. Que el precio de carburantes se decida en subasta en función de la energía más cara... ...de ese momento no tiene sentido y es injusto. La responsabilidad principal es de los gobernantes... ...que no son capaces de intervenir y regular los precios... ...ni capaces de crear una empresa pública de energía... ...más necesaria ahora que nunca... ...y que beneficiaría no a unos pocos... ...sino a toda la población. Pero lo que está claro es que tenemos que tender... ...a la no dependencia de combustibles fósiles agotables... ...al uso de energías renovables... ...y por tanto a la reducción del consumo de combustibles y a frenar el uso de transportes motorizados privados. En este sentido, es importante que cada Administración aplique todas las medidas que estén en sus manos. Y es por eso también que nos alegramos de que saliese adelante y se aprobase nuestra moción relativa a la ampliación de carriles bici en nuestro pueblo. En este sentido… En este caso, perdón, sería la continuación del que ya existe y que necesita reparación y que continuaría desde la futura rotonda de Miravalles hasta su cruce con la MA355.